¿Quieres saber cuánto se ganan merch Cats y si en verdad vale la pena? Pues te lo voy a explicar en este video. NFT -E Games, pasión cripto. merch Cats es una app la cual consiste en colocar gatos en una pista para que al dar vueltas nos paguen cierta cantidad de monedas, las cuales utilizaremos después para adquirir gatos de distintos niveles en la tienda. Bien pensado, luego de esto se hará una fusión de gatos para ascenderlos Y de esta manera vamos avanzando en distintos niveles ¡Desgraciado! Que al completarlos obtendremos recompensas por logros y una moneda denominada Liz ¡Oh! La cual está en la red de Ethereum Que podemos retirar a nuestra wallet Metamask Para luego intercambiar por dólares Inteligente, ¿no? En Merch Cats, al jugar y fusionar gatos, nos darán el doble de energía cada fusión. Sin embargo, de esta manera también costarán en la tienda el doble cada gato, sabiendo que la recompensa por gato no es ni el 1% de lo que cuesta en la tienda. Coincidencia, no lo creo. Lo que hace a Merch Cats cada vez más difícil según el aumento de nivel, proporcionando una economía muy difícil dentro del juego al jugar gratuitamente. Me siento estafado. El equipo de Mundo y Finanzas ha jugado durante 5 días aproximadamente de 2 a 3 horas diarias Merch Cats. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y las recompensas que se han obtenido solo han sido de 1.9 lis, que equivalen aproximadamente a 0.25 dólares, haciendo de Merch Cats un juego muy poco rentable en cuestión de tiempo y retorno. Entonces, para que Merch Cats sea rentable, debemos invertir dinero para comprar lis, los cuales se pueden comprar en distintos paquetes con tarjetas de crédito desde Play Store o App Store, que en nuestra opinión Merch Cats no vale la pena. Dios, pobre, lo odio, lo odio. Si esta información te pareció relevante dale like y suscríbete Oblígame, perro. Para que cuando inviertas en proyectos de criptomonedas y NFTs Multipliques tu dinero al entender mejor el mundo de las criptomonedas Además así estarás actualizado en más juegos NFT e inversiones O mira nuestros videos para que inviertas tu tiempo y dinero de la mejor manera Si tienes recomendaciones o dudas déjalas en los comentarios y estaremos pendientes